Continuando con el módulo de convertidores para energías renovables y tracción hablemos de los sistemas con celdas de combustible. Entonces una celda de combustible convierte directamente energía química de en un combustible en energía eléctrica. Es una fuente de energía limpia ya que las emisiones que producen son básicamente vapor de agua y una pequeña cantidad de contaminantes. El principio de conversión de energía es similar al de una batería eléctrica con combustible oxidado en el ánodo y un oxidante reducido en estado en la lámina vemos el esquema de una celda de combustible en la cual se introduce hidrógeno y oxígeno y sale como resultante agua oxígeno y la circulación de corriente eléctrica a través de los terminales de la misma los iones producidos cambian a través del electrolito y liberan electrones que circulan a través del circuito a la carga. Entonces, a corriente nominal, una sola celda genera aproximadamente entre 0.6 y 0.7 voltios. Por lo tanto, es una práctica común agrupar las celdas de combustible como pilas. Existen diferentes tipos de celdas de combustible. No es la idea de este tema ahondar en cada una de ellas. Esto se lo dejamos al lector para que pueda indagar sobre los distintos tipos y esquemas de celdas de combustible. En este video nos dedicaremos únicamente a cómo se utiliza esa celda de combustible, la energía producida por esta, para convertirla o bien a energía que vamos a traspasar al sistema de potencia, o energía que se puede utilizar, por ejemplo, en un proceso de tracción. Entonces, aquí vemos una de las primeras aplicaciones en donde la celda de combustible se utiliza para alimentar a un generador, a un motor, para producir a través de un sistema de transmisión la tracción de un vehículo eléctrico. Entonces, la energía que provee la celda de combustible se estabiliza a nivel de tensión, es decir, se disminuye su rizado a través de una barra de corriente continua. Luego se realiza un proceso de conversión de CDC con la finalidad de, aco de acondicionar los niveles de tensiones necesarios para el proceso de inversión para la alimentación del motor que puede ser de inducción o de imán permanente para que acciona directamente el sistema de tracción. Adicionalmente, estos esquemas siempre presentan una batería y un sistema de conversión también de CDC, que permiten la etapa de aceleración rápida. Las celdas de combustible son muy adecuadas para su aplicación en sistemas de generación distribuida, porque su operación es no contaminante. Entonces... En una versión de la política de energía limpia del futuro, el hidrógeno se emplea como medio para almacenamiento y transporte de energía. Puede ser producido a partir de agua utilizando electrólisis alimentada por un exceso de energía proveniente de paneles fotovoltaicos o generadores eólicos. Movemos, y ya lo discutíamos cuando vimos generación eólica o generación solar que el exceso de energía se puede utilizar para otros procesos que permitan el almacenamiento de energía. Uno de ellos es la electrólisis para producir hidrógeno que pueda alimentar celdas de combustible. Entonces cuando la energía de las fuentes de energía renovable disminuye, por ejemplo después del atardecer o el mismo hidrógeno de la celda de combustible se oxida de nuevo en agua, la energía que proporciona se transfiere al sistema de potencia. Entonces vemos dos esquemas. Fíjense que los esquemas son muy parecidos a los que se utilizaban con paneles solares. Tenemos la celda, de, la celda de combustible. Se estabiliza su nivel de tensión a través de una barra de corriente continua. Eso se adecua al nivel de tensión a través de un convertidor de CDC tipo box. Se estabiliza nuevamente el sistema de corriente continua a nivel de tensión. Se y eso se invierte a través de un inversor de fuente de de tensión y la salida de ese inversor que es modulada a través de técnicas de PWM se filtra y se acopla finalmente al sistema de potencia. Si la tensión de la red es mucho mayor que la tensión suministrada por la celda de combustible, se emplea un transformador de acoplamiento y un ciclo convertidor para adecuar los niveles a los requeridos por el sistema de potencia. Igualmente se utiliza un filtro para el acoplamiento y la disminución de armónicos entre el sistema de generación y el sistema de potencia. Entonces como ven la utilización de la celda de combustible es muy similar a los esquemas que utilizamos con los paneles fotovoltaicos. Las celdas de combustible permiten el almacenamiento de la energía para su posterior utilización Mediante este tipo de convertidor, generalmente la energía necesaria para poder generar el hidrógeno necesario para las celdas de combustible se puede obtener de las energías renovables cuando éstas sobrepasan los requerimientos de potencia del sistema de potencia. Es decir, el exceso de energía lo utilizamos para generar, por ejemplo, hidrógeno para después utilizar las celdas de combustible en la alimentación de los convertidores. Con esto terminamos el tema de celdas de combustible y los invito a ver el siguiente tema donde ahondaremos un poco más sobre los distintos esquemas de tracción que se pueden utilizar en aplicaciones de vehículos eléctricos. Gracias por su atención.